El día está para grabar lindos timelapses Ahí anoche hizo mucho mucho viento Y hoy día hay unas nubes preciosas Así que vamos a tratar de grabar algunos timelapses en la oficina Porque hay que trabajar <tose> Lo que pasa es que hay gente que ve el blog. ya ¿Ya? Que ha preguntado, oye, ¿quién es la que se siente frente tuyo? Ah, y qué pasa ahí, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Ojo al mirador de seguito. La pueden encontrar en sus redes sociales. Sí, Monale, un saludo. Bueno. miércoles 14 está lloviendo y tengo mucho sueño un día voy a hacer un resumen de todas las veces que me metí en un ascensor o oh, he cerrado la puerta de la casa creo que es necesario han estado súper ocupados, por lo que no he filmado mucho, así que hoy día voy a hacer algo diferente, que no es tan diferente, pero es diferente. No sé si se acuerdan, pero hace unos episodios atrás yo presenté este tarrito, que era para la cámara nueva. Lo presenté en un episodio que está apareciendo justamente acá Y era para comprarme una cámara nueva. Porque esta cámara en la cual estoy filmando tiene dos grandes problemas. Una, eh, no tiene la, el visor como para verme, entonces no sé si, en este momento no sé si estoy grabando. En estos momentos no sé si estoy enfocado. Y en este momento no sé si estoy encuadrado. Y lo otro es que esta cámara no enfoca mientras está grabando. Entonces, como pueden ver, el tarrito está vacío. Porque... Este va a ser mi primer unboxing. Vamos a romper la garantía. ¿Participa gratis en el concurso? ¿No? Teresa, Pon esa garantía. Papeles, papeles. Software eh, Muchos manuales Adaptador que me falta Correguita que no nos sobra Lente, X pero ya hablaremos de este Batería La cual me trae muchos problemas que tenga esta batería Cargador con QR Cable cd Y la chiquitita, es muy liviana, el plástico igual medio, no da mucha seguridad, pero el grip es distinto. Ya, bueno, es sumamente liviana, es como la bueno, miedo Tiene la, la pantallita para saber si es que la voy está grabando o no. qué no, chucha. Es eso, si alcanzan a leer STM, es un sistema de enfoque sin ruido, no suenan engranajes ni nada. Entonces, mientras se está grabando, enfoque automáticamente, lo cual a mí me sirve mucho, mucho. La batería me caga porque hace poco me compré un pack de. De estas baterías, cuatro baterías. Con la que trae ahí, tengo cinco baterías. Ninguna me sirve para esta, porque... ¿Dónde está la buena Ahí está. Porque esta batería es un nuevo modelo. Esta tiene la cosita hacia arriba. Esta no. Así que a... Voy a cambiar de cámara. Ya. Esta es la nueva cámara. Como pueden ver... Bueno, en la nueva adquisición de la familia, aún no sé qué voy a hacer con esta cámara. Yo soy súper malo para, para deshacerme de cosas. Todavía tengo mi primera guitarra eléctrica que me regaló mi viejo. Todavía tengo muchas cosas que podría haber vendido en algún momento, pero no lo hago, soy un cachurero. Entonces decidí hacerme este regalito porque siempre es bueno regalárselo. Este tarrito va a cambiar de nombre. Y vamos a seguir bajando para comprarle otra cosita. Porque el día hay que regalárselo, pero con responsabilidad.